María García, buenos días, Feliz Domingo de Ramos también para ti. Hola, buenos días Elena y a todas las personas que nos vean. Eh, feliz Domingo de Ramos. Eh, hoy es un día muy especial para, bueno, para toda Marbella... ...y ahora aquí en especial para San Pedro Alcántara... ...que lógicamente la cofradía pues saca su trono... Eh, ...en este Domingo de Ramos, que está lleno de gente... Eh, ...San Pedro Alcántara y como todos vemos, ¿no?... ...pues esa devoción, ese fervor y sobre todo esas ganas, ¿no? ...de vivir la Semana Santa desde el sentimiento, ¿no? ...y desde la pasión... ...y bueno, pues decirle a todos los sanpedreños... ...y a los marbelleros que vengan a la Semana Santa de Marbella... ...que salgan a sus calles, que hay un tiempo fantástico... ...y que disfruten, que disfruten de estas fiestas... ...que son muy importantes para nosotros.